Aprendí que la ruta es por donde te desvías, el cerebro quema pero tu calor me enfría. Sí, tu calor me enfría porque derrite lo mío, el agua se evapora, el vapor se criogeniza en cristales fragmentados, un vidrio, un vidrio que ya no sirve de espejo. Un vidrio que solo produce cortes, no hace aporte, pero existe. Bote el brillo, solo refleja la luz de los demás. ¿Acaso hace su propia luz? ¿El ser un reflector? ¿El no poder aportar nada propio? ¿Porque qué es lo propio del reflejo del vacío? Este vacío tan inmenso, tan inmenso que abarca el todo. Creo que escribir a veces puede ser muy lento, pero sé que tengo esto. A mi pequeña dama de hierro. Te abrazo, te agarro, te beso, te quiero. Me das algo, me cuestas tiempo, esfuerzo, cordura y dinero. Veo un cráneo de oro que representa un fragmento de mi vida en el que pensé. De que aunque me he frenado no he perdido la partida. Y puedo seguir. Porque estoy a unas cuadras de la arriba. Y la arriba no existe. El arriba es un ente conceptual. Es solo una idea. Porque el destino es la ruta. Y no muchos llegan. Y en realidad sí llegaron. Pero no a lo que esperan. Así funciona la acera. Es la única jungla que he conocido en mi vida. Y sé que es la más fiera. Sé que se derrite en las eras. Sé que Hera odia a Zeus, pero lo ama porque le conviene. Porque sabe la importancia de los males. Y de que incluso entre los dioses hay celos por los bienes. Porque los dioses son más humanos que nosotros. Por eso se nace tanto el problema inicial. De que los creamos a nuestra imagen y semejanza. Y ellos en su propia percepción tienen humanos que crear una cadena eterna de conceptos enganchados, como engranajes oxidados por el tiempo pasado, porque el tiempo me genera una fricción a mi cuerpo y conforme más crezco pasa más rápido. Mientras más rápido pasa, más me desgasto en el camino, en las vías. De vuelta en las vías del tren, agarrando fierros de metales, reemplazando poco a poco los huesos que me conforman para hacerme fuerte. Y el dolor es parte de eso. Dejar de sentir es fortaleza. ¿O cuánto puede sentir es fortaleza? Creo que la mezcla de las dos de esas. De pequeño me gustaban los rompecabezas. Aprendí que la realidad es una y jamás aprenderé todas las piezas. O fácil, sí. Creo que con salvia las vi, pero no las entendí. Pequeñas cosas me cargan mucho. Porque he cargado mucho y lo siento como pequeñas cosas. Paradoja, no. Pasar mi vida en bancas quemando hojas. Creo que es lo único que me. de lo que me que, él creo que es lo único que me queda. Así que el problema es mío si no se vuelve lo que me, se me antoja. Mi corazón es como el hígado, pero en vez de líquido filtra sentimientos y creo que los engranajes biológicos internos están con las cuerdas flojas. El teatro interno sería mejor, pero parte del freestyle es escribirlo con error y acomodarme y continuar, como piezas de un rompecabezas infinito. Me gusta descargar, sé que verás del futuro me va a escuchar y le vaya a dar el pincho esta grabación. Fascinó la filtro y va para el exotape como outro o interludio o alguna locura que se me ocurre ahí. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Siete minutos y medio. Impresionante. Llevo una eternidad acá y llevo 30 segundos hablando contigo, hablando con nadie, con el algo más completo. Eres, eres el mejor nadie que conozco. Le dije al micrófono cuando observé su metálico rostro. Eres el nadie. Eres el nadie más alguien que conozco. Le dije al micrófono cuando observé su metálico rostro. Eres el nadie más alguien que conozco. Y agarro, ahorco, abrazo, beso, botón de aliento de humo. Como un fénix que escupe su propia ceniza al desintegrarse y de su vómito el hirviendo calcina el suelo dejando una marca que se genera la lápida desde la cual crece como un árbol de cenizas, un árbol de cenizas con el interior aún hirviente con el calor almacelándose entre ellas, el calor se cobija con las cenizas del frío exterior pero el calor tiene mucho miedo, tiene mucho miedo de, de las expectativas que genera porque el fuego destruye lo que toca y se ha tocado a sí mismo. Poetas malditos, ¿no? Me gustaría hacerlo. Bendito sea el que sea un, po un poeta maldito. Se me va, a ver el saco. Veo sangre, escucho gritos. Veo los recuerdos que guardé en repisas. De chiquito. Veo que al final no era tan importante ser bonito. Te abre algunas puertas, pero no cambia nada. Porque todas las puertas nacen cerradas. No todas las puertas nacen cerradas. Barras. Así. Esto es lo mío. No sé si prosa, poesía, freestyle, rap. Recital o lo que quieras, no tengo idea qué es, pero lo que sé es que es mío y no sé quién eres, pero lo compartiré contigo porque eres selecto y sabes que el mundo es lo, con, lo contrario de perfecto y lo contrario de imperfecto, un bucle. A veces, no sé si hablo huevadas, o las huevadas hablan blas. <risas> Pero es memoria muscular, o sea... Es que me pego, es que me pego, me pego... Me pego con no pegarme... <ríe> Eso es parte de, Del ser un concha sumar, su madre... De estresarte con el horario pero siempre llegar tarde... Un bucle eterno hasta desintegrarme, quemarme, frenarme, plasmarme... Plasmarme, el darme, el quitarme partes... De lo que me aferro, me aferro mucho más que el arte tocarme, rasgarme, rasgarme hasta encontrar el brillo interno, sacar oro de todo el lobo, todo el lodo carnal, sacar el oro, el brilloso oro interno de todo el oro, de todo el barro carnal. Pero el tema es que al atravesar la barrera vi que era pirita, y era oro negro, que se volvió rojo. porque de enojo empezó mermar.